Buongiorno amigos de Freezy mas ¿cómo va el entrenamiento? Estamos me librando, gracias mille a todas las personas que se han inscrito a este canal y a las personas que ya son inscritas que me siguen. Miles, mille, mille, mille y mille, gracias, gracias. El giorno de hoy voy a hacer un entrenamiento. ¿Qué entrenamiento hago? Voy a hacer tres ejercicios de gambe tres ejercicios de, de brazo en el brazo vamos a hacer piegamenti vamos a elaborar un poquito el precipiti y por último vamos a elaborar eh, un ejercicio espalda. voy a leer estos ejercicios yo lo voy, este voy a repetir este circuito yo lo voy a repetir tres vueltas un ejercicio tres vueltas por cuánto tiempo vamos a parar 40 segundos con 15 segundos de recupero si tú prendes un gocho de Aries y te y te preparas para el próximo ejercicio. Vamos a andar a meterle el 100%. Métele la mente, métele la mente, métele la mente. El esfuerzo, el tu esfuerzo, tu mente te va a transportar a un mundo più lleno de felicidad, porque tú eres una persona que lota, lota, lota, lota, lota. todo este sacrificio vendrá pagado. Vamos a iniciar con un poquito de, de, de movimiento Vamos a mover nuestra espalda Me piego un poquito, me piego, me piego Eso es, está. estiro un poquito, estiro un poquito ta, ta, ta, ta, ta, ta. Me muevo, me muevo, me muevo Cambio, cambio, cambio, cambio Estamos enviándole una información a, a nuestro cuerpo Que vamos a hacer la actividad física Porque con la salud no, no se yoga Ok, perfecto. Voy a acercar mi timer que lo tengo acá en los la, en la, en pantalones. Aproximadamente esto dura 15, 15, 15 minutos, 16 minutos. Ok, voy a poner mi timer y vamos a iniciar. Prepárate, prepárate, prepárate, prepárate. Tres vueltas lo repito. Inicio con, primo con, ejercicio de legame. legame. Ok, perfecto. Perfecto. Tres, dos, uno, uno, via. Four. 3, 2. Lo primero es 15 de cuadrados. Ta, ta, toco, descendo, toco, descendo, salgo, nuevamente. tra ta, toco, ta, toco, descendo, salgo, ta, ta, nuevamente. Va, toco, descendo, toco, descendo, salgo, detrás. Ta, ta, ta. vamos a repetirlo nuevamente vamos a repetirlo vamos a repetirlo lo paso con el front vamos a repetirlo lo repito lo repito tres volte tres volte un poquito de coordinaciones no? ok otro pa ta ta, ta. toco descendo. toco descendo. salgo aterra ta, ta. cambio uno echando toco echando ta salgo Toco desciendo, toco, desciendo, salgo, desciendo, a salgo, toco, desciendo, toco, desciendo. <risa> ay, ay, ay, ay. Ejercicio para la gamba. Vamos a hacer el último, el último. La última vuelta, la última vuelta. Ok, se va ta ta ta ta toco ta ta, ta, ta. echando ta ta ta ta ta ta si. toco hey toco ta salgo Sa. ta ta ta e yendo. ta echando ta echando salgo ta aterra ta nuestro próximo ejercicio de gamba. ¿Qué voy a hacer Voy a hacer con este. Tra. Y toco. Tra. toco. Mano contraria. toca pie contrario. Solo una gamba. Solo una. Va. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Sí. Sí. Tinocchio. No supera la punta del pie. Sí. Ta. Perfecto. Ta, ta, su, ta, ta, su, ta, su, ta, su, ta, ta, okay, uno, ta, ta, se, uh. cambio de gamba, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, Ta, top ta toco ta toco ta toco ta toco ta toco ta si si ta ta fuerza ta resiste si resiste si resiste si resiste si resiste si resiste fuerza Okay, nuestra prima. Nuevamente cambio. Está. <tose> Toco. Está. Toco. Pa. Toco. pa, toco, pa, toco, Cambio de gamba, cambio de gamba. Hoy he dimenticado el, el capelino, <ríe> he dimenticado el capelino, sí. Sí. Perfecto. Sí. Sí. Toco. Perfecto. Último, último, último. Sí. Si. Fallo siempre a tu ritmo. Da. Sí. Si. Sí. Si. Sí. Si. Sí. Si. Sí. Si. Da. Si. Sí. Si.